Age of Empires es una saga que por 25 años le ha dado a los PC players horas y horas y horas de diversión. Si algo logró atrapar a sus fans fue el lujo de detalle que tenían sus civilizaciones, las cuales además de estar muy bien equilibradas para el competitivo tenían evidentes bases históricas. Por eso aquí te mostraremos una civilización de cada juego que creemos que sí o sí deberías probar en las Definitive Edition. Los protagonistas de la primera expansión del juego, Rise of Rome, un poco obvio que los romanos consiguieron ser una de las mejores civilizaciones del primer juego. Te permiten ejercer estrategias ofensivas y defensivas debido a la velocidad de ataque de sus soldados y menor costo de sus fortificaciones. Además, tienen acceso a las tecnologías de la Edad de Hierro, con lo que pueden crear poderosos ejércitos que demuestran por qué en la vida real los romanos conquistaron todo el mundo conocido. En The Conquerors, los Aztecas. Pueden engañar a simple vista. Al ser civilizaciones mesoamericanas, no tienen acceso a ninguna unidad de caballería, pero eso lo compensan con unidades de infantería sumamente poderosas. Su economía también es una ventaja pues los aldeanos pueden cargar más unidades de todos los recursos, comienzan con más oro y las reliquias generan mayores riquezas. Por si fuera poco, sus monjes obtienen bonificaciones de resistencia que los hace muy complicados de derrotar, por lo que no es raro ver jugadores que tienen dos ejércitos, uno de soldados y uno de monjes. Menos mal ellos no pueden decir Wololo. En la expansión The Asian Dynasties de Age of Empires 3, conocimos a los japoneses. Quienes sufren un poco en su economía debido a lo costoso de su infantería, pero demuestran que lo bueno cuesta. Tienen a su disposición samuráis y... Ejército de ninjas. De ninjas. A un año y aún con más por venir, la civilización que más nos ha sorprendido en Age of Empires 4 ha sido la mongola. Los mongoles pueden desmontar su base y moverla a cualquier zona del mapa, ideal tanto para huir como para atacar y luego huir. Eso sí, al ser nómadas no pueden construir muros defensivos, pero es un pequeño precio a pagar si consideras su potencial de movilidad, con lo cual no necesitarás murallas. Civilizaciones hay muchas, ¿cuál es la que tú eliges en cada juego? Cuéntanos en los comentarios y sigue al pendiente de todas las novedades de Age of Empires 4, el cual sigue recibiendo actualizaciones con novedades que harán cada vez más interesante el juego.